Maes, Maes, Maes. Go. Vámonos! Oh, oh my god, G -G -Man. G -G -Man. <coughs> Venga, pues segunda partida, chavales, que nos echamos a este juego. Uh, someone can drop me a, a sniper, please. Pero. Hello, boys. I know, no. Epanya, let's focus, please. Cortina de humo. I put some smoke. We should be going. We know. Behind, I think. Still in the window. Q. Q. Q. Q. De humo. I put some smoke. Veo a un enemigo. One on the window. Ah, cubierto. desaparece? Ah, <coughs> Sin piedad. Solo con las piñas te mata. Uh. enemigo asesinado vale este equipo parece bueno lo suyo es que no me pillen por medio igual que antes Hostia. eso y que los que van a ver cortina ah, de humo a put some smoke okay. iba a por detrás cabrón. Un enemigo. Last one. It's near him. On me, on me. Right, right, right of my side of the box. Solo nice. De morir. Un rival menos. y por ahí no podemos cruzar, ¿no? Polvo eres. Solo pueden cruzar ellos por esa. ¡Apartad! Madre. Enemigos a la vista. <risa> Baja confirmada. O sea, que esté por el otro lado, ¿no? Queda un enemigo. No, tu cámara y lo da por lo capa. Ah, es que tendré que cambiarlo. ¿Dónde lo ponemos, chavales? Por ahí. de humo Tío, quita Queda un enemigo el poderoso ha caído. Enemigo detectado. De esa no sales. Corre. Veo a un enemigo. Está un enemigo. Dios, está, tocado Ahí está. Cortina de humo. Definitiva preparada. Desaparece. No quedan cargas. No quedan cargas. Coey, coey. Queda un enemigo. Hey, spike plantada. Fast, fast. ¿Vos ¿No la rompes esta mierda? Acabó la tontería. Claro, como subo un vídeo cada día, pues se está comentando todos los vídeos que subo. ¿Sabes? El de cada día. Cada día está comentando un día distinto y, claro. Y lo borra y eso, pues le reportará no algún tipo de estadística o algo. No sé. sé. exactamente dónde estás. El enemigo detectado. ¡Relaja! Go go be, go be, go be. Soy, soy tres en, en medio, tocaré nada. ardiente. They crossed the portal. Two of them. Queda un enemigo. ¿Cómo? Vale, no, no sé No me matado. A ver cómo lo bloqueo. Y tiene dos, tiene dos cuentas que se llaman igual, tío. Ah, bloqueo. Sea. Sí, bloquear. Espero que lo bloquee al también de lo mío, ¿sabes? Porque si no vaya tela. Pues si me puedes ir comentando, vaya tela, tú. Joder, yo soy un desgraciado, ¿eh? De mierda, colega. ¡Cortina de humo! De cuenta que se abra el cielo. Solo queda un jugador. Vention, are you a human? Quedan treinta segundos Queda un enemigo Play safe play time Quedan diez segundos Ah oh, Spike colocada ¿Qué ¡Increíble! Por eso estoy al mando. Si la ganamos va para YouTube, eh, chavales. Si ganamos alguna hoy va para YouTube. Espero que de visitas, tío. Ojalá. Cortina de humo. Yo como que tenga 10 vistas y 2 likes, me, me conformo. la spike. ¡Sí, te da, ¡No Un enemigo. El cautivo del saigo, mora. You can take him. Quedan 30 segundos. Yeah, right. Vamos. Vamos, que esto se gana. Vamos. Joder. Pero sí, imagino que las rondas en las que muera al principio... Lo cortaría eso, ¿no? A lo mejor y dejaría si gana el equipo, ¿no? Y. o lo que sea. No lo sé, no lo sé, la verdad. <ríe> no tengo ni idea, chavales. ¿Cómo voy a editar esta mierda? Parece. No se acaban para ver, eh. Te Es que no ¿Por sí, porque las partidas por lo que veo son bastante largas, sí, sí. Ya te digo. <coughs> All in B. -B. <tose> maes, maes, maes. Let's go. Oh, no. oh my nada. god, Gen GG <ríe> <ríe> Let's fucking go Let's fucking go Esta sí que la subo, coño Bueno, primera victoria en este juego y primera victoria del directo Let's fucking go chavales Nos a puntos de Radianita A ver qué es eso ¿Son los puntos de juego ¿o qué? Let's go! Ya, chavales, ya sabéis, si os queréis suscribir al canal, podéis hacerlo, darle al follow para ver cuando estoy en directo todos los días y suscribiros al canal, twitch.tubro bar barra Bostonario. estamos aquí haciendo todos los días victorias como esta. Let's fucking go.